A lo mejor, porque el síndrome de impostora que tengo es que al no hacer información ni local, ni regional, ni nacional, ni ningún tipo de información, pues de lo que mejor sé es hablar de mí, de lo que me pasa y de lo que veo cuando paseo o cuando voy en el autobús. Has compartido, quiero decir, con el público, pues tu dolor, tus recuerdos, tus emociones, tus reflexiones, desde la vulnerabilidad, ¿no? ¿Cómo responde a eso? ¿Quién lee, quién escucha o quién te ve? Quiero decir, ¿hay haters en eso o eso es realmente sí, un pegamento? Claro que ¿Hay, hay. ¿Hay haters también ahí? Sí, sí, bueno, también es verdad que encuentras gente maravillosa, o sea, gente que te dice, estás contando lo mismo que me ha pasado a mí a... 600 kilómetros, no te conocía de nada y tal, o sea, yo creo que hay un punto que nos llega a todos o que nos ha llegado a casi todos, que es cuando te haces madre de tus padres, o padre de tus padres. Entonces, eh, cambiar ese rol, pues es, eh, lo pasamos todos. Yo nunca leo los eh, comentarios, porque sufro y porque una vez pillé a mis hijos leyéndolos. Y entonces me pidieron que ese día no saliera de casa. O sea, tenían miedo de que lo que decían a su madre pueda hacerse realidad.